Soy más fuerte que tú, así que puedo hacer lo que yo quiera. Oh, oh, oh, oh. Hijo, ¿estás herido? Papá, ¿por qué no te defendiste? <ríe> Solo son frutas, hijo. No es para tanto. ¿Pero por qué tenemos que aguantar eso? Ah, aquí todos lo hacen. Solo tienes que acostumbrarte. No le des más vueltas. ¿Entonces puede hacer lo que quiera? Soy más fuerte que tú, así que puedo hacer lo que yo quiera. Hijo, el Kung Fu solo nos traerá problemas. Ya estamos en problemas y nos ven como si fuéramos débiles. Quiero ser fuerte y nadie podrá volver a molestarme.